Soy inocente. ¿Cómo? Que soy inocente. ¿Qué entiende por qué fue que se registró en esta situación donde firmaron a una persona? Ya estamos Él es Alfredo Contreras Flores. Él está siendo sindicado en el caso de la muerte de MC Joe. Nosotros venimos a hacer una entrega voluntaria de él y queremos que se nos levante un acta de que él se entregó de manera voluntaria no que ha sido apresado. La acta potencia que plantea la ley, queremos que nos levante un acta de que él se está entregando hoy, de manera voluntaria, que él está en perfectas condiciones físicas, como se ve. Y queremos hacer entrega formal para que la fiscalía continúe con la investigación del caso. Okay. Okay. Okay. Que soy inocente, soy inocente. ¿La tarde que ocurrió el hecho en relación a esto que ha ocurrido? Aparece un video de una cámara de vigilancia donde ustedes discuten con la persona. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es cierto que por dinero? no tienes nada que decir? Si tú, si tú entiendes que no tienes nada que decir. No, no tengo nada que decir. <risa> o sea, tú dices que sencillamente eres inocente. Soy inocente, que, que se aclare el caso. ¿Tú conocías a y yo? No, señorita. <risa> ¿El dinero que se supone, o sea, la situación por un dinero, mm, la discusión? No tengo conocimiento de eso. Lo que me dedico es a la renta de vehículos. ¿Las demás personas? que ¿Tú conoces a las demás personas que andaban contigo entonces? A las que les renté el vehículo. ¿Tú te encontrabas el día que ocurrió la Eh Claro. Con el departamento de homicidio del DICRIM. Uh -huh. a realizar las investigaciones correspondientes de si Exacto. él tiene culpa con relación a los hechos que han pasado uh -huh. será sometido en caso de y si no, uh -huh. será puesto uh -huh. ya a disposición de la situación que ha pasado Es que yo nunca el arma de fuego mucho menos tenía el arma de fuego tenía mi teléfono ahí y el pantalón que se me estaba cayendo agarrado ahí y me agarro de la escalera con la mano ahí con el pantalón agarrado ahí porque el pantalón se me estaba cayendo y pepe. eso es lo que Entonces, se verifica sí. en el video sí. eso yo te lo arrepiento sí, no es. problema okay. no pues está bien ya el oficial ahí contigo que voy a ejecutar todo el de arresto. ok eh, bueno, eh, claro, vamos claro, a claro, ir al médico ah, de la gente ah, para ah, que, ah, que sí. Sí. Ay, claro, eh, eh, no, yo necesito que lo, la incidencia de lo que está pasando aquí se no verifique en un acto de entrega o un tag de él porque una vez todo parecería que la misma orden de arresto se le va a ejecutar, Ajá. se le va a hacer contar que él se entregó voluntariamente ah, okay, a través de su abogado ah, perfecto. en la sede de policial ah, perfecto, perfecto. no hay ninguna certificación ah, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, en el día de hoy estamos procediendo en este mismo momento a hacer entrega formal del imputado Alfredo Compres Flores el cual está supuestamente vinculado a la muerte de el ciudadano MC Joe esta entrega la estamos haciendo porque él no tiene nada que temer y me ha manifestado que él no tuvo nada que ver con la muerte de dicho señor. Por eso estamos haciendo la entrega formal, para evitar que suceda lo que siempre sucede en estos casos.